Chicos, chicas, el día de hoy estamos en Dragon Ball Devolution Así es, el día de hoy vamos a estar empezando una nueva miniserie de este juego que realmente tiene desde mi infancia Así es, chicos, el día de hoy vamos a estar haciendo toda la historia de Dragon Ball Bueno, no toda No nos va a dar tiempo pero si sí vamos, sí vamos a hacer de perdida la saga del, del, del Budokai de Kaichi, los aliens y yo digo que inicio de la meca. Bueno, vamos a empezar. Así es, chicos, pues realmente este juego ya es viejo y realmente mucha gente que puede ser que, que lo conozca o puede ser que no. Depende mucho de... Ahora sí, de... ¿Cómo se llama? De tiempo de infancia porque realmente este juego ya tiene sus añitos o sea ya suena chiste pero es anécdota pero este juego jugaba yo en primaria güey. y ah no más, más o menos está iniciando primaria o sea empezando secundaria terminando primaria más o menos por esos tiempos fue cuando descubrí que existía esto y realmente estuvo chidísimo este conocer un juego así Este es el combate más difícil de todos en el juego porque Raids es malísimo y este güey pega macizo. Miren, miren. A ah, la madre como muero chicos. Cuidado. Bueno, luego tenemos aquí, pues. El punto es. Este. Mi plan es pasarnoslo. La, pasarnos la gran parte del juego. Este. O pasarnos de perdida la saga, la saga Z. Ya dependiendo del apoyo vamos a pasarnos. Este, el, lo poquito que hay de las poquitas películas que hay, porque así es chicos, hay películas, de hecho vamos a verlo tantito, como pueden ver aquí está la, la película de Zone, The World Strongest, You of Might, Lord Stuck, Bardock, Garlic Jr., Cooler, el regreso de Cooler, la historia de Tron, Super Android de 13, el plan para recuperar a todos los aliens, la primera de Broly, Bojack, este el torneo del de la segunda de Broly, la tercera de Broly, la de Fuse, la de Fusión, la de Bogueta, vaya, la de... Esta es la de Tapión, pero no está completa tampoco. Nekomajin Z, la de Regreso de Cu, el episodio de Bardo, la batalla, la batalla de los Dioses, la Resurrección de Freezer, este, la pelea... La Dragon Ball Super Broly, de hecho Broly sí lo jugué, está completísimo. De hecho hay peleas que yo se me olvidaron por completo, por ejemplo esta, que es la del inicio, o sea, eso sí, no está todo, obviamente. No manchen, quieren que esté en un juego Flash todo. No va a estar el inicio de esto. O sea, no. Por ejemplo, aquí también se quedó en no te Pasa de esta parte de GT. Super solamente tiene este, la saga de Gilles, el Golden Freezer Universo 6, Copybellita, Future. La saga de futuro está completa. Como pueden ver, la saga del futuro está completa Es más, tienen un supuesto Venido único para aquí la, de, la del inicio de La expo y Y Por si no les falta Termina en Cuando Goku termina de, de, de Poner todo, o sea Realmente también está o sea, a ver, está Esto sí está completo, saga Z Babidi, Majin Buu, Fusión Kifu Bu, y hasta el Budokai Tenkaichi número 28 O sea, este juego Está completísimo Yo, por cierto, Namek está dividido En varias partes, porque obviamente Namek es la llegada La pelea contra las fuerzas especiales Y, y Freezer, ¿no? O sea, de hecho Hace poquito, esto ya se los digo ya, aparte, esto ya lo Hace poquito, finalmente Este, terminaron Este, el juego, o sea, terminaron hace poquito, ten, lleva rato que terminaron las ANZ, vaya, pero hace poco fue que empezaron a incluir nuevas cosas, por un tiempo estuvo como muy este, este juego estuvo muy este X, yo me acuerdo que por un tiempo yo no lo quería jugar porque estaba muy vacío el juego, pero uy Genkidama, este, sí, ocupa de tirar Genkidama ya desde el inicio, pero bueno, o sea, hay veces antes te lo tenía bloqueado, pero realmente no hay problema, porque, pues, también, no manchen, o sea, es este. Como les digo, es un juego Flash. Lo desarrolló Tech Story y, y, y. Me va a matar. Sí, me va a matar. Lo desarrollaron aparte, es un juego increíblemente bueno. Llevamos 5 minutos de video. ¡Wow! Me estoy tardando tiempo. Le pegamos. ahora ¡Órale, cuero! Eso, ahí está. Como pueden ver también, a ver, no lo quiero hacer porque soy malísimo en esas cosas, pero también hay una forma de chocar rayos y, y se ve increíble, pero lo vamos a ir viendo a conforme de la serie. Es imposible que me pase toda la serie sin ningún choque de rayos. Imposible. Pero bueno, ok. Aquí les quiero enseñar, desde aquí cargamos y, y igual les hacemos la que guiamos. ¡Claro que sí! A la jugada. La que guiamos es de las más fáciles y no solamente... Aquí... Calle 81 Un segundo Prestenme atención, por favor está la gente, también está Oiganlo bien Como pudieron ver, hicimos el El sapo, zapo este, Todos tienen esa ráfaga de aquí o sea, esta ráfaga aquí todos la tienen, depende mucho ya de la transformación y la de personaje, lo tienes un color o de otro. El Makan con sapo también, es, eh, dependiendo, hay formas de jugarlo, por ejemplo, está el puño del dragón con el Tsukisaiji 3. Pero también tienes el Kamehameha, o sea, está muy completo el juego. Realmente las formas que lo fueron este, haciendo me, me llama mucho la atención, que tan buenos son para hacerlo, porque... Uh. Otra cosa es que esto lo voy a enseñar ahorita, una vez, para que no se nos aurezca. Vamos al versus. Está. Vamos a ver. Vamos al inicio de los Goku. Allí ya están viendo cosas increíbles como Gohan del futuro. Este Gohan de super. El Gohan de super que está más o menos. El Gohan de GT. Seno Gohan. O tenemos. Pero aquí tenemos a Kid Goku. A Kid Goku en la historia de. O sea, una vez que ya se entrena con el maestro Roshi. Este, Goku es de adolescente O sea, Goku prepuberto, Este... Goku Super... Este, este es Goku de Z El inicio de Z También tenemos a Goku Falso Super Saiyajin, que es el que pasa en Lord's Look, lo vamos a ver ahorita A ver si nos da tiempo, Goku Super Saiyajin eh, Este es O sea, a partir De la saga de Freezer, este es el Goku que vamos a estar usando Goku Otherworld Que es increíblemente... Bueno, para ser sinceros, ahorita lo vamos también le vamos a hacer review <ríe> O sea, estos dos son los que les quiero hacer review para que los vean Goku de Super, el Goku de la resurrección de Freezer, Goku de Broly, Goku de GT, Goku Junior, Seno Goku Está increíble, están increíbles estos dos Este Goku GT y estos tienen el Super Saiyan 4 Goku, este, cuando entrenó con este, el Gran Fista La fusión de Goku Got esta no sé sea, qué onda Goku de Dragon Ball F, este tiene Super Saiyan 5, increíble que lo hayan puesto. Goku de Dragon Ball Evolution, este es una basura, como siempre. Gokule, que es cuando se funciona con este Satan. Goten, Goten de letras, hasta todo. Goten, Goten Seno, o sea, Gokuazo. Granola, esta es la razón por la cual les digo que hace poco lo están actualizando, o sea, hace. lleva un rato que lo están actualizando el... este juego. Porque, por ejemplo, granola no lo pueden meter a inicio de Z, O sea, sí o sí, por ejemplo aquí Hay niveles que tienen ciertas restricciones Por ejemplo, en este no puedes volar Aunque sí puede volar realmente Aunque realmente este YouTube sí puede volar No puede volar aquí por restricciones que le ponen Por eso les digo que este juego está muy desarrollado Para ser un fan game y puedo decir que es mejor que cualquier otro juego de Dragon Ball Zeta que he jugado. Y he jugado casi todos. Excepto Kakarot. Kakarot sí. Es. Pero es que Kakarot es son. También están los... Este... Los Osarus. Como pueden ver, estamos peleando contra uno, literal. Está también Osaru Vegeta. Ahí va. Ahora, ahí está. Ahí está. Hay ataques especiales como, por ejemplo, el de Picoro y el de Krilin. Que ahorita van a ver el de Krilin, que es el... el y ya nos transformamos, nos movemos. Le pegamos, le damos. Ok, ahí va, uno menos. No, de hecho no. Bueno, aquí Grilling, lo subimos, nos bajamos, lo hacemos y ahí está el Kinsan. Así es, chicos, está el Kinsan. Y también, ahorita van a ver, caite por favor, más caite gracias. Una eternidad más tarde. Que yo sepa también se puede autodestruir, pero no sé cómo, así que por ahora no vamos a checar eso, pero sí, unos Ahí, esto está increíble. Ahí va, miren. Goku se transformó en Kaioken. Eso no sé quién fue el, el genio, el máquina que dijo: Oigan, hay que poner también que sea el Kaioken. Y sí, vamos a hacer una Kikidama. Se pueden hacer hasta más grandes que eso, ¿saben? Pero bueno, a ver. Aquí no la vamos a usar, al menos que sea la última opción. Pero sí, mira, aquí nos transformamos en Kaioken. Ahí vamos, o sea, realmente el Kayoken está muy bien, realmente está muy genial. Antes incluso podías tener este. Podías usar la gente con como el Kayoken, porque el Kaioken no es para allí también hay otras tácticas como esa que les acabo de enseñar, que es hacerles así, pero está muy, está muy rota esa táctica. Aquí sí vamos a usar la Genkidama, o sea. Ah, ok, no podemos. No podemos usar ataques de Ki, así que solamente podemos atacar a golpe. Hay de todo, o sea, realmente hay de todo. Si perdemos esto, o sea... ¡Ah! Otra cosa que hicieron para que estuviera bien el balance es que agarraron y no hicieron que se pueda, no puedan volar siempre los Osarus. No pueden volar los Osarus. A ver, ¿piensan? Y ¡No! Yagirobe. No, ya vale, que sí. Si lo mato con Yagirobe, se suscriben, güey, ¿no? <ríe> ¡Ah! No. Yagirobe... A, a, a, Yagirobe solos, ¿eh? Yagirobe solos, wey, Yagirobe solos, si ¿Sí se puede Ok, si lo mato con Gohan se suscriben aquí, se... eso, let's go, Uhu, -huh. ok También está increíble que le hayan puesto tanto empeño a varios personajes que solamente se usan una vez Y tú los puedes usar por tu cuenta de hecho, pero no hay razón por la cual quieras usar a este Vegeta de hecho o sea, de hecho, te voy, o sea, les voy a decir algo, o sea, además de este Vegeta y otras cosas, ¿no? ¿Quién sabe? ¡Ah! ¡Rayos! ¿Quién sabe? ¡No! ¡Rayos! ¡Vámonos! ¡Yagirobe! ¡Yagirobe! ¡Yagirobe! ¿Si gana Yagirobe? En una? ¿O sea, Yagirobe? ¿Yagirobe? ¡No, no, no! ¡No! Era broma, bromis. Esta se la dejamos al gran Yagirobe, Yagirobe, What the fuck? Quien gane esto, gana, no. Let's go, que okay. Bueno. Pues chicos. Eh, por aquí lo vamos a ir dejando. Porque realmente. Goku falta Super Saiyajin ya de buenas a primeras no tiene playera, ¿eh? De buenas a primeras ya te está diciendo que esto se pone. Esto está. Esto se va a poner épico, papu. Luego te transformas y no pasas a Kaioken, pasas directamente al puesto de Super Saiyan De hecho pueden ver que el daño que hago es increíblemente pues, bueno con este de Goku Porque ahí va, es... Este, en vez de andarle presionando duro un botón Teclado mecánico super fácil, pero teclado de membranas como de esperarte a que cargue todo Entonces bueno tiene el Super CD en este, tiene el, Kayo, el Kamehameha, pero color amarillo, obvio, obviamente tenía que tener eso. Vamos a bajarnos y también puedo usar la Genki. <risa> obvio, o sea, creo que esa es la Genki Dama más grande que se puede hacer. Si no, a ver, vamos a probarlo, vamos a ponerlo a prueba, vamos a ponernos al máximo de ki. Y la Genki Dama, Genki Dama increíble. Listo. Ok, let's go. Otherworld. Podemos ver primero que nada que está muerto. Obvio. no? <risa> Por algo dice Otherworld. Si mal no recuerdo, este no puedo usar la Genki. No. Ese es un ataque de rayos. Es increíblemente difícil regresarlo. Pero sí es posible. Siempre y cuando tengas fe. Ahora, nos transformamos, pasamos a la transformación rara que apareció en un episodio de relleno de Dragon Ball. Y es casi igual de fuerte que el Super Saiyajin, pero ahorita vamos a ver el Super Saiyajin. Ahí va, muere, ahí está, listo. Ok, pasamos, nos transformamos... déjame en paz por favor, <ríe> déjame en paz por favor... <ríe> Nos transformamos y tiene el Super Kaioken O sea, no sé ustedes, pero esto ya es como de fan service al máximo O sea, nunca he visto un Super Kaioken en ningún juego que no sea Dragon Ball Z Dokkan Battle o Legends Podemos lanzar un Kamehameha y obvio es rojo no. Le podemos lanzar un buen de bolitas De hecho, la forma más fácil de pelear es con bolitas, le puedes hacer esto y, o también puedes pelear a puño, y con puño es más, este, ahí les va el puño De hecho, dependiendo también del personaje que estés usando, puedes hacer, este, más daño a melee, más daño a sí, o así vayas o sea, Hay mil y un formas de bajar vida Goku Kaioken no es la gran cosa y por eso no baja tanto Pero, bueno, es lo que les digo, ¿no? Buenas noches, es hora de dormir. Mañana será un día largo y tienes que seguir. No. No. No. No. De hecho, también, por si quieren, se puede jugar online. Se puede también tener. Miren, hay esto, este es la base. Digamos, tiene todo, todo. Hagan de cuenta, este quiero saber qué onda con Baby Bella. Te metes aquí y listo, ya tienes a Baby con su segunda y tercera forma, ahí muere bueno, Baby bellita fácil primera, es esto así tienes el nivel de este. te pones los niveles incluso y Baby bellita 4 puedes poner a Golden Greed está increíble, también puedes poner a, a Bardo depende mucho del Bardo que quieras usar por ejemplo este Bardo o puedes usar a este otro Bardo que también se puede transformar en Super Saiyajin o puedes usar a cenobardo que tiene el Super Saiyajin y el Super Saiyajin 3 también puedes usar a. A ver, vámonos primero. Bueno, hace poquito también metieron una caulifla. Cabe no es saltarlo porque lo acabo de ver. Aquí está caulifla. Super Saiyajin, Super Saiyajin, el Daisan Dankai y el Super Saiyajin 2. También metieron a Kali, pero Kali ya no, para buscar la mejita. Por ejemplo, a ver, les quiero enseñar el ejemplo más chido. Es increíble, o sea, esto es lo que hay Y está muy bien, bueno chicos Espero que les haya encantado Los despido con el Super Saiyan 3 Cargando energía, porque hasta tienen Distintas formas de cargar Aquí miren Cada uno tiene su forma de cargar Así que los despido con el Super Saiyan 2 Cargando energía junto con mi tristeza, porque no voy a conseguir el Super Saiyan 2 de San Así que chicos, muchas gracias por verlos Espero en el próximo video, adiós